Hola Buenas tardes Bienvenidos, bienvenida A Susurrito del Papi Hoy os traigo Un haul De comprita de, de AliExpress En AliExpress pide, pide. Eh, Lo voy a utilizar ya al final del vídeo os voy a dejar los troqueles, troquelados, quiero decir, lo que he hecho con los troqueles. Pero ahora no, porque es que lo iba a empezar a utilizar ya, pero primero quiero, quiero enseñaroslo, ¿vale? Vale, pues mira, de Aliexpress os dejaré una foto, como yo la hice, pero necesitaba una corona, pues a un marquito que hice para mi nieta, pero... Pues no, no llegaba, no llegaba, la verdad. Y compré esta en Que me parece es de metal, ¿eh? Mirad qué bonita. Es súper bonita, mirad. Y es, bueno, pues para poner en un marquito o algo así. Es muy bonita. Viene con sus piedras, ¿eh? pues para eso, para pa un cuadrito, para tal. Y esto venía en este papel que hace tantísimo ruido. Y venía así. Aquí tira. La verdad es que venía súper bien. ¿Veis? No se le ha caído ninguna piedra. Venía súper bien protegida y así. La he guardado. Al final, como tardaba mucho, yo le hice otra corona. Pero bueno, que eh, no viene mal. ¿Qué más? Mirad. Volví a comprar estos Lollipop Chupachu. Eh, los volví a coger. Yo los tenía en rosa. Y lo encontré... La verdad, que yo pensé que iban a ser rojo, pero no han sido rojos. Son rojo y rosas. Mirad. Son de resina. ¿Veis? Y viene por aquí como un poquito más blanquito. ¿Veis? Y son estos. Y traen 12 unidades. Yo lo quería todo así. En rojo. Pero bueno. Pues traen 12 unidades, creo. O no. Uno, dos, tres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 unidades, ¿vale? Mira, pedí este carrete que viene con una cinta y viene con Con perlita en, engarzada, ya, directamente. No, no vienen engarzadas, están pegadas. ¿eh? Están pegadas, no están engarzadas, sí. Pero bueno, están graciosas, no me acuerdo la veneta que traía, Con la cantidad que traía. Uy, por Dios. Y viene muy bien. A ver si puedo abrirlo. Vamos a ver, la no ah. Mira, es como un Ah no, mira, vienen Vienen como pinchadas ahí, ¿Veis? Está muy bien ¿Veis? Vienen como pinchadas Como si hubieran taladrado, ¿Veis? Como si lo hubieran puesto, como si fuera una yele ¿Veis? Y con esa pedí otra Que es esta Que vale muy cara aquí y entonces allí vale más barata y la cogí. ¿Veis? Que tiene corazones. Y esta lo pedí. Yo para A mí, que estaba pidiendo un color <coughs> colorado. Y es como un colorado, pero. No sé, como un colorado subido. Y trae bastante cantidad, mira. Y me costó poco. Y dije, bueno, pues me voy a pedir. No la compro aquí, digo, y la pido allí. Bueno, pues esa. Después pedí que ya la ya he visto hasta la saciedad pero yo no tenía este y pedí en verde en un azul celeste un poco subido en blanco y en rosa y tengo pedido otro rosa pero ese va a tardar porque se lo está tomando el chino con una paciencia pasmosa y este yo no lo quiero para ponerlo así yo lo quiero para partirlo por la mitad porque a mí no me gustan tan grandes me gusta finita veis y cogí en estos cuatro tonos y otro más que viene de camino y oh, mira ya encontré la encontrado que viene de camino pero pero oh, ese va a tardar ¿eh? esto lo voy a apartar mirad lo que pedí y me encantó ¿eh? las vi y me gustó un montón y dije pues, yo voy a pedirla a ver cómo son estas hojitas vienen cuatro mirad qué bonita y son mirad qué bonita vienen cuatro y son grandecitas ¿eh? y son muy chulas, así de colores había también de un solo color pero a mí me gustó esta y dije, bueno, pues la voy a pedir, es grandecita parece una costilla de Adán y son muy chulas, eh, está muy bien hecha y me gustó, la verdad que esto sí que me, esta vez lo que me ha llegado esto por lo menos me ha encantado pues esta, esto lo tenía pedido desde ni se sabe cuándo y por fin esto. y por fin me han llegado son las bolas estas, yo las tenía redondas y ahora las he pedido así con arista ¿veis? Y pedí de todos los tonos que había de este modelo una bolsita. Y bueno, no son ni grandes ni chicas, pero están bien. A mí las grandes, grandes, no, tampoco que me... Y son muy tienitas, vamos, son de como de silicona, ¿veis? Mira, que son blanditas. Y me pedí, pues ya os digo, un paquetito de de cada uno de los colores que tenía estos son más pastelitos y estos son colores más fuertes aunque aquí también hay algunos pastel incluso blanco volví a pedirme, que yo ya los tenía pero volví a pedirme un paquetillo de de estos charm. son es de plástico pero me han gustado, no se ponen negros porque al ser plástico y, y son dorados ¿ves? y vienen pues esta cantidad y no son chicos, ¿eh? son aparentes mira vienen de todos los colores pues fijaros, tenía yo unos cuantos y aquí me los lo pedí random, me daba igual el color y ellos pues te meten por pues, lo que les parece bien, ¿ves? Y vienen pues bastante. Yo ya tenía ahí y ahora le vuelvo. pues tiro un poquito más, porque yo sí que es verdad que eh, miro el color, ellos me lo meten así, pero yo miro el color para, para, para metérselo a un trabajo u otro, ¿ves? porque otro que esto, ya lo digo que ya lo tenía, lo tenía pedido de antes. Mira, encontré esta... Bellota que hay de dos tonos y yo compré la más oscurita y traen bastante. Veis y me gustaron. Y cogí un paquetillo que traen bastante y están muy bien logradas. ¿eh? Parecen de verdad. Mirad lo que encontré para Halloween, me pareció súper chula. Venían 10 y son hachas hasta con su sangre puesta y todo. digáis es que no. Me encantaron son cuchillos así de hacha de carnicero y veis con su salpicadura y me parecieron para halloween que estaban muy muy bien y pedí un sobrecito de esto que los voy a colocar mira pedí este de navidad que también <coughs> lo tenía en la cesta desde hace mogollón de tiempo y lo pido no lo pido lo pido no lo pido no ahora no es navidad bueno lo voy a pedir y llevan esmalte mirad que bonito lleva ahí un brillantito ¿Veis? También lo pedí random y bueno, pues me han mandado lo que han querido. ¿Veis? Por ejemplo, arbolito de Navidad. Pues me han mandado cuatro. Tres botas. Este ciervo. Y este otro. Y un un palito de esto de caramelo de Navidad. Y son de esmalte, ¿eh? ¿Veis? El dorado. Mira. Lo pongo aquí. Porque a lo mejor aquí lo puedo acercar mejor. ¿Veis? 4, 3, 1, 1 y 1. Como esto él decide lo que te manda, pues esto es lo que me mandó. Bueno, no es tan mal. La verdad es que el precio era bueno y son bonitos. ¿eh? Pedí cadena en dorada y en plateada. Tenía que haber pedido también en color, ¿cómo se llama? Así envejecido. Pero no, no pedí. Pedí estas dos. Que las encontré. Hay de bastante de más tamaño. Que por cierto, creo que uno es más grande que otro. Yo he pedido los dos iguales. No sé, el tamaño me parece que es más chiquito. Mira, este es el tamaño del. Del lavón Que debe de ser un poquito grande para que después podamos ahí colgarle los lo chamos y las cosas que queremos poner. Y yo creo que este me parece con lo bueno, mejor, pero por el polo, es una. Es una ilusión óptica. Pero me parece a mí que. No sé, parece. Aparentemente. ¿Veis? No, es igual. Sí. el mismo, el lagón. ¿Veis? Pasa que. A ver si a lo no mejor oscurito, o sea, dorado Pero yo creo que, que más o menos que no viene O incluso yo diría que un poco más chico, sí No sé, más o menos, pero yo diría que estoy un pelín más chico No sé la cantidad que viene, os lo dejaré Si queréis, <coughs> en la cajita Y creo que también había de color bronce pero... Mira, pedí por fin que había Estas nubecitas en negra Que son de Fimo Y me pedí Pon Un paquetito de estas Que son graciosas Y de char dorado, también me pedí estas nubecitas Que las vi graciosas la encontré, la vi graciosa y dije, bueno, pues mira. Vamos a qué dorado, ¿veis? No tengo muchas. Y son nubecitas. Tienen un dorado muy bonito, ¿eh? ¿Veis? Vienen 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Y las nubes, a mí me gustaron. Las, eh, pues mira. También pedí, que esto me parece muy chulo. Estas muñequitas, que estaban muy bien de precio, yo creo que esto es resina, están pintadas, y yo os lo pedí random, ¿eh? y mirad qué graciosas son. Muy abrigadita me mandaron, pues creo que dos de cada, dos rosas, dos amarillas, dos lilas, ¿Veis? dos lilas, y así. Creo que están bien. Son graciosas. Se va a acabar la batería. ¿Veis? Aquí. Pues me gustaron y dije, bueno, pues voy a pedir unas cuantas. Después, estas no se cuelgan. ¿Vale? Estas se pegan. A no ser que le hagas tú el agujerito y le pongas tú ahí el, el cancamito para, para colgarlo. Bueno. Mirad. Yo pensé que estaba comprando troqueles, sinceramente. Pero me han devuelto el dinero, ¿eh? esto, 3 euros y malos gastos de envío, esto es una mierda, mierda matrícula, vamos y, y venía todo doblado, bueno y son tres cartulinas con esta estampación, que yo no digo que sea fea, pero vamos, 3 euros por esta mierda mmm, me parece que tiene delito, yo creí que era el troquel, pero no entonces le puse una reclamación y vienen una. Y es cartulina, ¿eh? Dos. Tres y cuatro. Y además, ya te os digo, todas iguales. Y venían. Mirad, vienen súper arrugadas. Fatal. Y dije que eh, ni hablar. Vamos, a ya no me Que no. Yo los vi y me gustó. Mmm, que venían 17 anillos. Y valían muy baratillo. Y me los pedí. Viene este. Viene este. Que bueno. Eh, este. Este es más. Mmm, viene este este son anillos, ¿eh? Este son en dorado, este que no me gusta. Este este vamos la que no se quiera poner anillo porque no quiere. Este este otro este que me gustó mucho, que es una de esa de hielo. Este, este otro, este, este que también me gustó. Y este. En AliExpress. pide, pide! Es un anillo de los que comprábamos cuando éramos chicas, pero valía, me parece que un euro y pico. Y dijo, pues yo me los voy a pedir. Y después por las perlas pues se las quito, o lo corto, o lo utilizo para otra cosa, o mira, para ponerte un pañolito en el cuello. Digo, bueno, pues yo me lo voy a pedir. Y el vendedor, uno de los vendedores me mandó esta bolsita, con lunita y estrella, en color naranja, gracias. Y otro me regaló estas pegatinas de emoticono y estas, ¿vale? Me regaló esas dos. Estas dos. Pues bueno, menos da una piedra. Después compré de char, <coughs> Compré esto. Que, a ver, no son feos, pero no están bien hechos. A ver, mira, si lo veis, por ahí se ve la rebaba. No están bien pulido, ¿Vale? No son feos. Demasiado amarillo, ¿Veis? Y mira, esta no está limado por ahí. Y entonces, que no son feos, pero... Bueno... Uh, les falta algo, les falta el toque fino, fino. Bueno, que okay, me quedé sin materia y digo, bueno, pues voy a ponerle la materia y a poner la cara. Y, y os sigo sí, enseñando. Mirad, compré estos sellos que lo he sacado de la bolsa y le voy a quitar. Mirad, no sé si se va de bien, que yo creo que no. A ver, así es la furgoneta, estaban, ¿veis? con papá el dentro y toda cargada de regalo. Este es el tamaño del sello, ¿vale? Y esa es la furgoneta. Es que, claro, ahora a lo mejor no coincide esto con esto y, de, y se va a ver borroso. Pero bueno, estáis, es, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo estampa, que ya los tengo estampado. Digo, mira, ya que no tengo batería, digo, y tengo que cambiarla. Aprovecho que no he estampado los sellos y os enseño ¿cómo estampa? lo he estampado rapidito mira, esta es esta la caravana, ¿ves? la van con todo el lujo de detalle para colorear, vamos, tenemos ahí para entretenernos, este es uno, cogí esta que son a ver, ah, estas niñas, en varias en varias posturas y yo solamente he sellado la de la, de la cámara de fotos, esta, ve, a la primera ha salido súper bien es esta, pero traen cinco ¿eh? entonces me gusta a mí así y me parecía que me han parecido que son utilizables, una lleva un bichito de dúo en una mano, otra lleva un pajarito otra lleva la cámara que os he dicho de hace fotos, otra no lleva nada y otra estaba pues como bailando, esta y dice, bueno, pues la voy a coger, digo, porque yo creo que ese que se le puede dar uso, que estoy buscando, el plástico, el plástico este de aquí, eh, se metía además más, transparente transparente. no lo veo, la cosa como está y entonces, vuelvo a colocar, ¿no? vale. después compré este. Que lo voy a poner en derecho porque está del revés. Es este. Vale. Y yo he estampado este. Que es el de la niña en la buardilla. ¿Veis? Y me gusta un montón. Esta colección a mí me gustó mucho. Y vi este sello. Que yo no sabía que esta tenía sello. Y, y la cogí. Yo creo, supongo que no serán... Si lo hubiese visto en los originales, igual lo hubiese comprado, pero no lo vi. Y vi este me sorprendió que, que hubiesen hecho sellos. Así que dije, bueno, primero pues lo voy a porque a mí esta colección es que me enamoró. Y dije, pues, me voy a comprar los lo sellos esto Y los cogí, cogí esto. Eso es lo que yo vi. Pues ya. Y después, por último, el de las señoras estas mayores, que encontré esta señora. ¿Veis? Que ha hecho un muñeco de nieve y la ha bastido y está así como charlando con ella. Que es esta. Que es bastante grande, ¿eh? Mira. Bueno, y vienen frases y.. Cristales de nieve, pero yo solamente he sellado el grande. ¿Veis? Bien, a mí me parece que están tan bien. Es que era tan bonita yo que la felicidad, no quería arrancar la hoja, porque yo ahora, por ejemplo, todos los sellos conforme me van llegando, ¿veis? Los estampo. Por delante y por detrás. Que no me interesa recortar este. Yo el sello lo tengo. Por favor, por Y no quería arrancarlo y quería ya lo dentro del bloque, ¿verdad? Es imposible. Así que te tuve que arrancar la hoja. Para, para los sellos, para enseñar. Que no quiero arrancar la hoja para que no se me pierda. ¿Veis? Bueno, pues este eh, solamente de mirar uno de, de, de me esos cuatro sellos. Y yo te pedí otro pedido y Que no pedí ninguno más. Pero, eh, que cómo se nota un vendedor de otro. mira, A este vendedor le compré, le compré dos clases distintos de char. Me lo metió cada char en cada clase de char en una bolsita distinta. Y después los dos bolsitas en esta. Bueno, la verdad es que el hombre mmm, se nota el vendedor que, bueno, que aparte de que tiene cuidadito, valora lo que está vendiendo. mira qué bonito. Son estos conejitos en rosa y blanco que me parecen súper bonitos es ese esmalte me parecen preciosos y después le vi que allí también tenían el, en el mismo vendedor tenían estos charm que es de correo bonito ¿Veis? y también pues le cogí un paquetillo vale que también me gustó con el corazoncito ahí digo anda y me llegó impecable vamos la manera de mandarlo y yo creo que este vendedor fue el que me mandó una de las pegatinas o, o la otra, o la bolsita dentro de esta bolsita venía pero que se nota un montón el vendedor que sabe que es un producto delicado que para que no se arañe, en fin que venía, ideal y venía liado en que sí, que creo que tengo yo por aquí el, aún el, el, el mirad como venía porque este lo guardé te dije, ¿cómo se nota? mira Mirad. Sí. Venía en este. mira Venía así. Aquí metido. Así. Imposible que esto... Y esto cerrado. Imposible que esto se, se mallogre, ni se maltrate, ni nada. Cómo, fijaros cómo venía el envoltorio, ¿Vale? Y después, es que hay gente que cuida el más mínimo detalle y otros que, que van a lo que van. un de dais? Compré esto, que ya lo he usado y de hecho ya lo habréis visto porque lo he publicado, lo que hice con él en Instagram. Y traen, me parece que son 10 de cada, ¿veis? 10 de este, 10 de este y 10 de este, ¿veis? Da la sensación de eso que está envolver la cinta y tal. Pero no. No son adhesivos ni nada, ¿vale? Y son simplemente, bueno, pues estos, ilustraciones. Y este ya ya lo he usado y tengo que usar otro. Y dije, bueno, pues lo voy a enseñar. Este es otro, igual que el del conejo, del mismo vendedor. Y estos son temática, temática bebé. ¿ves? Viene este, que es una niña con, con colores rositas. Trae 10 también. Este que viene con una ovejita son muy vintage y este que es un, una niña durmiendo sobre una regadera sí. le cogí este que son de hadas que igual trae esta esta y esta que es la clásica esta es la que puso Alberto Juárez también en una colección pero vamos, que esta ya existía. Porque yo la tengo de... Yo coleccionaba... Antes había un de esos que era de coleccionable de hadas. De y yo esta la tengo. La tengo en muñequita, vamos. Y del mismo vendedor... Le cogí... Otro paquetito más. De... Mira, que es... Este. Que es de, también de... De Trip Potter. ¿Vale? De... El conejo, igual, trae 10 de cada. ¿ve? Este es uno. Trae 10. A ver si lo puedo abrir. Que se me queda los dedos atontados. Este es otro. ¿ve? Con el conejo. Y el último, que es este. Que se parece mucho a este. Solo que cambia el, el fondo. Pero prácticamente son iguales. Bueno, pues trae este, este y este. ¿Veis? La mamá también está en diferentes posturas, pero vamos que es la familia de conejitos. Que me parecieron muy graciosos. Igual, fíjate, de Todos estos son <coughs> del mismo vendedor. Más dais, cogí estos, que son de osito. Y estos sí son, sí son adhesivos. A ver, pues enseño a algunos. No todos. Mira, este, por ejemplo, que viene en un corazón. Vienen también. ¿Cómo se llama? Plantitas, ¿veis? Vestidos de marinero. Son muy monos. La verdad es que son bonitos. Y bueno, no son muy pequeños tampoco. Exageradamente pequeños no lo son. Entonces, creo que están monos. Mira este de la osita. ¿Veis? Algunos trae repes. Bueno, repe, Uno más grande, uno más chico, ya sabéis. mira estos dos. Uno, bueno, este no, porque no es igual. Pero sí que hay algunos que son repes, ¿eh? mira un regalo, ve son muy monos la verdad este, este que es de niño bebé también vintage vamos estos son más chiquitines que los de lositos si hubiesen sido un poco más grandes hubiesen ganado pero es que mirad qué chiquitillos son son muy monos, yo no digo que no pero son muy chiquitos si hubiesen sido un pelín más grandes pues, no sé, yo creo que hubiese sido más mono. Es este niño. ¿Veis? Que algunos son tan chiquitillos. Que... Mira. Que, que no son feos, ya digo, que no. Son angelitos, creo. Son niños angelitos. ¿Veis? Son monos, pero muy chiquitines. Estos que también los cogí, que también son antiguos, también son un poquito más grandes. Que los de bebés, que los de niños son demasiado chicos Miren, ¿ves? Pasan Valentín tintín. ¿Ves? Love Este es otro ángel Esta es una niña con flores No todos son ángeles ¿eh? A ver, yo creo que lo estáis viendo bien ¿Ves? Algo, hay algunos angelitos, Pero otros no qué este gracioso Con el niño, la niña y el gatito y este con el perrito y la muñeca. Mira esta niña con la muñeca. Son bonitos. Y estos no son chicos. Estos también. Este que también es vintage. Y es más tirando a Navidad. Que también creo que están muy bien. Mira. ¿Veis? Bueno. Lo... No llega... Mira esta con la flor de Pascua. Son también antiguos. ¿Veis? Pero... Son monos y se ven Es que los, de los niños son, Tienen el mismo tacto que el del osito ¿veis? Pero bueno Están bonitos, mira este Son bonitos Y este es muy navideño Bueno, pues este Y ya otro que compré fue este Que son para Halloween Que también están bien Como a mí no me dan desagradado A ver Y este creo que también eran adhesivos. Este no trae mucho. ¿Veis? Este, este. No trae exagerado. Trae, pero mucho, mucho no. ¿Veis? A ver, si me cogen todo. La mano con la rosa. Otra mano. El tórax con flores. Esta. Esta, que es muy simpática. Algunas son de colores y otras son en blanquita también es muy chula, ¿eh? En blanco y Y traen poquitas. Y después yo pedí otra de Halloween. Que creo que están aquí. Que traen unas cuantas más que estas. Pero pocas más. Que son. Pues no lo no sé. Ah, tengo esta. Que es de ositos también. Pero yo juraría que había otra de Halloween. A ver, a lo mejor con la bolsa. Mira. Esta ya la conocéis. Son las clásicas ositos Estos sí. Estos son pegatinas. Bueno. Y todos son ositos. Ah, estas son más normales. No eh, no sé. Que no son feas. Pero traen muchísimas. ¿Cuántas traes? Lo pone aquí. Porque si lo pone, lo pone en chino. Vienen en estas cajitas. Que ya las conocéis. Y bueno, no están mal. Pero que son... No sé, yo las veo más, más bonitas. Las otras que que esta, y os voy a enseñar a Lina Craft le compré este troquel que es de ta, ta, ta, ta, ta, de calabaza eh, también le compré esta que pone Happy Halloween, que bueno ya la tengo para el año que viene este que me este es del 11 del 11, el último que me ha llegado a Lina Craft esta se ha ido de, de, vamos de, de año nuevo y no ha vuelto hasta el otro día ha tardado lo más grande en mandarlo y en llegar... Ya ni os cuento. Esto no, pero este es del 11 del 11. Y para la birria que es, porque un mechero es más grande que esto, vamos. ¿Y qué más le he pedido a Nina Craft? Este marco, ¿veis? Que también es de Halloween. Le pedí estas tres cosas. Esto no ha tardado, pero esto es del 11 del 11. Y me llegó el otro día, era ¿no? lo que me faltaba. Bueno, y hay otra cosa que me faltaba. Que esa sí que no me va a llegar, esa la, la he perdido y valía 13 euros. Y lo tengo en mi, lo llevo en mi alma. Mira, esta es la otra de, de Halloween, si yo decía así, yo creo que había dos. Pero la que os he es más bonita que esta. Esta es más, más normal. El murciélago, esto no sé lo que es, parece un tronco de un árbol, no sé. Una quijada, las calaveras, no, la otra es más bonita, el veneno, ¿Veis? Esta es más normal, no sé, los dibujos son... La otra es más bonita. Esta trae más, creo que cuesta más barata, pero no es tan bonita como la otra. Sigo, vamos a pedir esta corona, que es para troquelarla y después se junta y hace la corona como la que os he enseñado, la primera pieza que os he enseñado. Pues pedí esta corona y pedí... Este topper para, para, para, para las bolsas y el hombre me regaló, que no venía, ¿eh? El hombre tuvo el detalle, mirad, ¿eh? que viene pegada, tuvo el detalle para que no se me extraviara de regalarme este troquel. Bueno, si puedo sacarlo, este, a ver, que es también una corona, pero... Yo creo, no sé si, es, yo creo que no se puede, no es como esta. Es simplemente una coronita, Era es plana, quiero decir. Uy, por favor, que bien pega el celo del chino. mira esto. Uy, uy, uy, ahora. mira que me la ha regalado el hombre por haberle comprado este. a final del vídeo os dejaré todo troquelado para que lo veáis, ¿veis? regaló esta, que es muy mona la verdad me lo ha da dado una piedra y el hombre pues mira, ha tenido un detalle a otro le pedí esto que dice feliz feliz fiesta feliz fiesta, sí, feliz fiesta que viene con el sombreado y con las letras este que pone eh, no me acuerdo mi papá. mis papás. A ver, que también viene así, ¿eh? con el negativo. Mi bebé precioso. Mi bebé precioso. Este es mi bebé precioso. Qué es chico. Eh, este es Felices Fiestas. Pues mira, compré dos de Felices fiesta Este Feliz... Día de... Feliz día de la madre, de las madres. ¿Veis? Feliz día de la madre. Esto es Felices Fiestas. Sí, estos dos son iguales. Eh, pedí, mira, otra corona. Que esta viene más así, más tiara. Están más planas, están más dobladas. Pedí este ladito que se puede hacer shaker creí que iba a ser más grande la verdad pero muy chiquitín pedí esto pensando que también me devolvieron el dinero porque en la fotografía pone el negativo y el, y el troquel del ciervo y solamente viene esto y además fijaros yo creía que era más grande pero no es por lo grande porque no vale que el tamaño pero venía doble y aquí solamente vino este y pedí que me devolvieran el dinero porque venían dos y ahí no. Pedí esto para hacer lazo Que tengo unos cuantos, la verdad. Y este lo pedí porque era de cuatro. Y dije, bueno, pues voy a pedirlo. Este y este es el mismo. Eh, ¿Qué más compré? Mira, compré esto que me encantó. Es una tequel pero para hacerla llena de... Es este punk. ¿Vale? Y después, por último, pedí... Esta frase también, que es también, no son chicas, en nací, ah, pesé, esto qué es? la hora, y esto es, sí. en, ne, ne, y medí, la medida, la hora, el peso, o sea, la fecha, nací, y esto que era pc Por último enseñado que compré esto. Que esto es un oso vestido de conejo para Pascua. Que lo tengo que hacer también. A ver si lo hago, que lo iba a hacer ahora. Pero digo, bueno, lo voy a desmontar. Digo, pues ya se lo enseño montado y ya luego, y ya luego se lo enseño hecho. Me parece, cuando lo vi, es muy gracioso. A ver si me sale a mí igual. <risa> Porque vamos. Sí, esto es Feliz Día de los Padres. Esto es Feliz Día de los Padres, creo que. Yo creo que sí que es Feliz Día de los Padres. Mi... A mi bebé precioso. A mi bebé precioso. Entonces el que los padres nos no lo coge, o el tío se ha equivocado, y me ha mandado dos de feliz de fiesta o yo me he equivocado y le he dado a dos feliz de fiesta y yo compré Feliz Día de la Madre y Feliz Día del Padre. Espero que os haya gustado todo. A mí me ha gustado todo muchísimo. Bueno, quitando esto que o él o yo no hemos equivocado y hemos mandado dos veces el mismo lo demás mmm, yo creo que estaba bien quitando también las esta. esto es que era un timo esto es que era un timo tened mucho cuidado, estaba el troquel y esto el, si esto cuesta 3 euros el troquel por lo menos vale 7 ¿eh? y ya os digo y, y nada más pues enseñaros todo lo estoy poniendo aquí al para que lo veáis que espero que os haya gustado y que si es así me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Y nada más, cuidaros y hasta la próxima. Chao.